precisamente al trabajo dentro de las instituciones porque generalmente la formación apela más a un trabajo en el aula en la relación docente alumnos y en relación con los saberes específicos y muchas veces aquellos docentes que están en situación áulica acceden a otros a otras funciones y cargos dentro de la institución que requieren necesariamente una mirada mucho más amplia de eh, la institución educativa en ese sentido pensamos una serie de seminarios